Hola, P, la, 2 Bienvenidos al video de esta semana ¡Corre intro! Hoy estaba en YouTube y me encontré con esto. Porque Nicolas Gates Ya no volveré a ver a Nicolas Gates de la misma manera. Volviendo al tema de la película, sé que ya había hecho un video sobre ello, pero lo hice más para que se suscriban a este canal. Comencemos. Primero llegué tarde a la película. ¿Por qué? Porque había un tráfico tenaz. Y como ya era obvio que iba a llegar atrasado, yo en el bus estaba más o menos así. Dios, sé que no he sido un santo, pero no permitas que empiece la película sin mí. Luego de aquel eterno viaje en autobús, al fin llegué. ¡Sí! Y para mi suerte el cine quedaba al otro lado de donde me dejó el autobús. Cayos. Así que tuve que atravesar todo el centro comercial corriendo. Y comencé a correr. Era más rápido que un correcaminos. Era más rápido que Sony. Más rápido que un Samsung. Más rápido que te Luego de haber corrido bastante ¿eh? Y de que más de 10 personas me hayan dicho Coja lo Llegué al fin al cine. Le di mi boleto al tipo que lo recoge Y me dijo esto Buenas tardes amigo, ¿me permite su boleto? Sí. Lo siento, pero este boleto no es de aquí Es de la sala 8 que se encuentra en el tercer piso Casi se me sale el corazón con todo y calentado Tuve que correr por las escaleras hasta el tercer piso Porque no encontré el bendito ascensor. Y por fin llegué donde me tocaba ver mi película Solo me atrasé un poquito A pesar de que ya llegué con 20 minutos a tu Bendito los comerciales que dan antes de que empiece cada película Ah, Y al fin estaba yo viendo la película Qué hermoso que son Siempre que en una película sale una escena vacancísima y bien chévere Siempre hay un grupito que comienza a gritar, a aplaudir Y es bacán ser parte de ese grupo Pero a veces tienes al lado tuyo adorado fiestas y a una aburrida. Un consejo, si quieres hacerlo, hazlo, que no te importen los demás Igual tú pagaste tu entrada Y como yo soy bien chévere y bien bacán con todos ustedes Les voy a contar lo que pasa al final de la película Y lo que pasa al final es Vayan a ver la película, está bien chévere, a mí me gustó bastante Al salir del cine fui a comprar una película Y me encontré con que ya la estaban vendiendo Por Dios, no habían pasado ni dos horas y ya tenían ahí un poco de copia Bueno, era grabar al cine pero ya la estaban vendiendo, por Dios bueno pelados. este fue el video de esta semana Si te identificaste con alguna de las situaciones que dije en este video Dale like, comparte con tus amigos Sígueme en el Facebook, sígueme en el Twitter Y no olvides suscribirte a mi canal Y si no tienes cuenta, hazte una Aquí te dejo un video de cómo hacerlo Dime en los comentarios cuál fue tu escena favorita de la película Y si aún no lo has visto, dime qué te gustaría ver en la película Mi escena favorita fue cuando Will golpea a Bulma Y entonces Vegeta se enoja y se enfurece al máximo Ese momento fue vacancísimo Aquí está Sin más les digo, ¡hablamos ¡ah, pelado! ¡Fine! ¡Abró, <laughs> pero...